Juan, ¿estás ahí? ¿Juan Bustamante? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Otro escritor de la Tierra. Estás también en La Dama Oculta, ¿no, Juan? Está en La Dama Oculta también, como ha escuchado <ríe> el compañero. Bueno. Estamos también en las plataformas más importantes como Amazon, Corte Inglés, Casa del Libro. Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos un par de minutos, pero yo creo que es el mejor momento para que nos... Eh, para que pidamos libros a los Reyes Magos. Lo tuyo va en libros de autoayuda, ¿verdad? Sí, lo mío tira para el tema de ayudar parejas, de superar rupturas o de conocer gente. Uh -huh. Pues véndete un poco, que todavía claro. te sobra minuto y medio. Pues, pues nada, mi primer libro es ¿Y ahora qué? Claro, es para superar una ruptura, para ayudar a gente que está pasando por ese duro trámite. El segundo es, nosotros dos, cómo mantener la pareja, para ayudar a que las pareja vaya lo mejor posible y bajar el número de divorcios si es posible. Y el tercero es, pues así no, errores al conocer a alguien, que son los errores que cometemos cuando estamos conociendo a alguien e intentar evitarlos. Uh -huh. El último, el último es el que ahora está, ¿no? Así no, errores al conocer a alguien. Oye, ya que ayudas mucho a través de tus libros, ¿qué tenemos que hacer al conocer las personas? Porque unas personas caen bien y otras no. Pues, eh, a ver, hay mucha gente que prejuzga, que está muy mal. Eso hay que evitarlo, ¿no? Pero lo que hay que hacer siempre lo conocer a alguien, que recomiendo en el libro, es siempre ir con cuidado, y despacio, no empezar cuando se conoce a alguien ya a subir fotos en las redes, uh -huh. a poner ya que si eres lo mejor que me ha llegado a mi vida, porque no conoces a la otra persona. Entonces hay que tener cuidado con ir demasiado rápido, porque luego te equivocas, por ejemplo. Claro, y sobre todo, no establecer juicios de nadie. Nadie, es, nadie debería juzgar, nadie. Pues, muy bien, pues mira, yo voy a recomendar que los Reyes Magos vayan a la Dama sí, Oculta, sí. Sí, a Saltes, a Dorian, en fin, a todas. Pero sí. es que es verdad que la Dama Oculta, ¿verdad? Juan, eh, muchas gracias y mucha suerte. Volveremos contigo algún otro día, pero hoy no podías faltar. Vale, muchas gracias a vosotros.